En esta oportunidad vamos a aprender cómo podemos llevar el registro de, y la interacción y la dinámica en nuestras reuniones en Zoom. Una de las funciones más interesantes se llama reportes y quizás una de las que quizás menos le hemos, la, le hemos eh, dado la vuelta. Entonces, ¿para qué nos sirven los reportes? Para entender un poco cómo se están comportando en nuestras reuniones. Tenemos tres grandes eh, bloques de reportes, uso, reunión y seminario web. El reporte de uso eh, está diseñado para identificar eh, cua, la forma en la que participan nuestros asistentes a nuestras reuniones. ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí, seminario web. Dice que duró 34 minutos y que tuvo 7 participantes. Cuando venimos acá, nos, vamos, nos va a arrojar la información de nuestro seminario y nos dice que eh, las personas que estuvieron en el seminario sí, y cuánto tiempo estuvieron en el seminario. Esto es una moda de prueba, ¿cierto? Pero lo más interesante es que esto también nos lo permite. Es, si quiero, yo aquí le pongo, puedo eh, poner estas opciones me permite exportar esto en un documento de Excel que yo podría ir guardando como mi asistencia y así tener un control de asistencia a mis seminarios, reuniones, encuentros y saber cuánto tiempo pasa una persona en mis reuniones, por ejemplo aquí duró 34 minutos esta persona estuvo todo el tiempo, este 13 minutos, 16 minutos, esto es pues un ejemplo. También me dice si fue invitado o no fue invitado, ¿cierto? Sí, y a través del link. Eh, digamos así, tuvo siete participantes, pero aquí vemos que pues todos fui yo. Listo, este es el primer reporte para identificar eh, la, el comportamiento de, de las personas en tiempo en nuestra. Eh, reunión, listo ok, y aquí también pues nos da más información ah bueno, nos dice la hora en la que inicia y la hora en la que finaliza, o sea la hora en que arranca esa persona, mira aquí y la hora en la que se desconecta aquí está la información eh, eh, perdón, en el reporte lo podemos ver más claramente por ejemplo, 4 y 39 4 y 51 y bueno, ahí tenemos la información listo bueno vamos al siguiente reporte, que es el de reuniones, en el reporte de reuniones entonces podemos ver las reuniones en un, en un rango ¿sí? y aquí podemos ver dos, dos reportes, el primero el de inscripción, ¿sí? de cómo, eh, cuántas personas se han inscrito, cuántos aprobados y cuántos rechazados, le damos en general, él nos manda a este nos manda a esta visual y aquí yo puedo descargar el reporte. También me lo descarga en Excel, le doy acá a abrir el reporte. Y aquí me aparecería el primer nombre, segundo nombre, correo, registro, aprobado, etc. Yo pues aquí este no lo diligencie, pero ahí nos aparecería la información. Pero el segundo reporte tiene que ver con las votaciones. Cuando le damos acá en votación y le damos buscar y si no estoy mal, fue en esta de plantilla, sí, eh, que hice como el ejercicio, le damos en generar y aquí me va a aparecer todos los reportes, cierto, entonces aquí me dice que es un informe de la votación, miren que estos son de inscripción, este es de votación. Te voy aquí a descargar y cuando vengo aquí al Excel, está cargando. Entonces me va a encontrar con esta visual. ¿Qué dice? Entonces va a decir: eh, De acuerdo, esto fue una encuesta que hice ahí de prueba. El, el número de personas aparecería aquí, los nombres de los usuarios, los correos. ¿Sí? el tiempo en el que se contestó la encuesta, ¿sí? Y así sabemos quién contestó y la respuesta, la pregunta y la respuesta, ¿cierto? ¿Cómo te sientes bien? Eso me ayuda porque pues yo también, pues, de pronto en mis encuestas tengo información importante y aquí entonces la voy a relacionando, ¿listo? Entonces esto es para saber las encuestas. Cuando es en anónimo me saca el mismo reporte, solo que aquí dice anónimos en estos dos, ¿sí? Y aquí me sacaría las respuestas. Ok, bueno, dejémoslo aquí. Entonces nos vamos para el siguiente eh, bloque de reportes. Bueno, esta, esta función de seminario web es muy interesante, súper interesante, y creo que pues, le da mucho potencial para que ya para hacer reuniones masivas. Ok. Entonces, eh, acá en el tema de, de seminario, entonces. Yo puedo, voy a tener estas opciones de reporte, ¿sí? Y aquí tengo que me dice documento. Cuando le damos a documento, entonces se nos va lanzando, yo estoy cerrando acá, él nos lanza aquí a una visual de. como un tutorial, ¿cierto? de los informes y todo el asunto entonces aquí pueden aquí sal pues básicamente la guía de lo que les estoy hablando el, el día de hoy listo vamos entonces acá en seminario web vamos entonces a darle aquí al primero entonces aquí podemos ver quiénes son el, el tema de la inscripción, muy parecido el de reuniones funciona muy parecido yo no hice ninguna inscripción entonces por pues eso no me aparece acá si tuviera todo el proceso de diligenciamiento y inscripción aquí me aparecería la reunión y lo haría igual que vimos en el de reunión informe de asistentes entonces mira aquí ya tengo eh, una, una reunión ¿sí? y aquí la, le voy a dar generar informe este informe sí es mucho más masivo Sí, bueno, aquí solamente me va a aparecer, digamos, de pocas personas que fue con quien hice el ejercicio. Me aparecen los anfitriones, ¿sí? los panelistas. Y aquí me aparecen los asistentes a la reunión. ¿sí? Y aquí aparece estado de la aprobación, la hora, la hora, la hora de, de salida, cuánto tiempo pasó, el país de donde esa persona se registró, aparece el código, el nombre, bueno, la información, ¿cierto? Y aquí aparece pues, de, de, toda la configuración de la reunión, y aquí el tema de los panelistas, cuánto tiempo también pasan los panelistas acá, eh, vista en simultáneo, en fin yo leo mucho potencial a este tema en los seminarios web son muy interesantes muy interesantes ok, vámonos entonces al siguiente reporte entonces ya vimos el tema de informes de asistencia vamos a ver informe de desempeño aquí tenemos un, un, la misma reunión le vamos a dar generar informe y nos va a mostrar el informe de desempeño Y entonces aquí nos dice eh, cuántas personas se registraron, voy a ampliarlo acá, nos dicen cuántas personas se, se registraron, cuántos asistieron, un promedio de asistencia, eh, preguntas y respuestas, duración. O sea, nos da información de nuestro seminario web y nos permite pues, eh, comprender cuál fue la dinámica de nuestro seminario web, ¿sí? vamos entonces con el tema de informes de preguntas y respuestas que es una de las funcionalidades bien interesantes de acá, también entonces aquí tenemos una, un informe, vamos a ver cómo nos arroja el reporte, el reporte que nos pone acá es este, ¿sí? entonces eh, una de las funcionalidades que tiene el seminario web son preguntas y respuestas y aquí podemos ver las preguntas que hacen los usuarios y las respuestas. Entonces aquí vemos que hubo la primera pregunta, ¿hasta qué hora del seminario lo hizo este usuario con este correo? Aquí hay una respuesta de este usuario, ¿sí? Y en vivo, eh, hay varias opciones, responder en vivo, responder de manera escrita, y en vivo, pues eh, aquí está diciendo que el panelista responde en vivo, pero además también se le dio una respuesta de manera escrita que dice en poco tiempo aquí número de preguntas, duración real la hora entonces, muy muy interesante esa funcionalidad listo ese es para preguntas y respuestas y ahora viene el tema de informe de votación entonces son las votaciones muy parecidas a la que tenemos ahorita remarcamos, generamos el informe pues todo eso fue diseñado para un, un ejercicio de, de, de prueba, ¿sí? y el informe es muy parecido al anterior, ¿sí? aquí aparece el nombre, el correo, y aquí aparece la duración, ¿están de acuerdo? sí, no. Y pusimos no? ¿cierto? y aquí entonces me arrojaría una lista, pues quizás eso sea de mucha utilidad, mucha utilidad para algunos, por su trabajo y todo lo que están desarrollando, y el último es informe de la encuesta entonces al final realizar el seminario eh, se programa para que se lance una encuesta le doy acá generar encuesta y aquí me aparece el reporte de la encuesta dice nombre de usuario correo electrónico aquí por ejemplo quedó anónimo Hora de la emisión. Este seminario me ayudó. ¿Te gustó este seminario? ¿Cuáles son los temas? Eh, Preguntas sin títulos. en una palabra que te deja este seminario. Y a aquí me da una, res, una respuesta pues, de, de que programe digamos, damos ejemplo. Listo. Pues con todo esto creo que este funcionalidad de reportes es muy muy práctico y que puede ayudarnos en algún momento en esta experiencia que tenemos con Zoom. Espero que sea de mucha utilidad y que puedan aprovechar este recurso de la mejor manera.